Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario, Irema curto kennels Bueno, hoy les voy a hablar eh, como criador, que es lo que suelo hacer siempre, como criador de perros, porque no solamente he criado perro de presa canario, he criado pastores alemanes, westies, cockers, eh, fox terriers, Podencos y bicencos, podencos canarios, siempre pensando estas razas eh, desde el punto de vista de la funcionalidad. Eh, no los cockers, ni los westies, ni los fox terriers, pero sí las otras razas, ¿no? eh, Con los perros que más, eh, o sea, con los que más he trabajado ha sido con los pastores alemanes de líneas de trabajo. Porque la, mayoría, la mayor parte de los perros que yo vendía, de cachorros de pastor alemán, los vendía en, en, sobre todo en Tenerife, Algunos para Gran Canaria y algunos para el resto de las islas. En una ocasión vendí para Madrid, una perra si no recuerdo mal, y en otra ocasión para Italia. O sea, mi mercado era aquí porque criadores de pastores alemanes, de líneas de trabajo y de exposición hay en todo el mundo. Bien, entonces, eh, con los perros que más he trabajado ha sido con los pastores alemanes de línea de trabajo y con los perros de presa, especialmente los míos porque, por razones que ahora no quiero entrar a, eh, no quiero entrar a, a... porque sería crítica tendría que entrar ya un poco como crítica pero no, no hoy no tengo el ánimo para eso presas canarios para adiestrar pues muy pocos alguno uno de un farmacéutico que lo he mencionado eh, extraordinario y alguno más pero de muy poca calidad o sea en el adiestramiento no respondían y eso justifica eh, mi opinión con respecto a los perros de presa canarios eh, que se criaban y se crían para las exposiciones y a veces no solamente, para, o sea, no para exposiciones sino criaban perro de presa, pero sin más criar perro de presa y eso, la cría que no esté enfocada de cara a la selección, a una determinada y muy concreta selección que es la del trabajo, la de la guarda cuando digo trabajo, a veces me quedo yo dudando si, si utilizar ese término o no. Cuando yo digo trabajo no me refiero a un perro de presa canario que se le cría y selecciona, que no es mi caso, eh, pues para eh, un tipo de adiestramiento como se hace con el Malinois, con el Pastor alemán, llamémosle de línea de trabajo y, y otras razas que seleccionan pensando en eso. Y yo no he seleccionado mis perros de presa canario, ni los seleccionado. No selecciono, o sea, yo siempre que pongo una perra a un macho, que los apareo, pienso en el perro multifuncional, ¿eh? que, que guarde, que defienda especialmente y que ataque y persiga y para eso los he adiestrado también, pero que es peligroso en un perro de presa, Canario, como yo lo interpreto, como yo lo entiendo, como yo lo crío, lo selecciono, entraña cierto peligro someterlo al ataque una y otra vez, no sé si me explico, eh, porque se convierte, se puede convertir en un perro peligroso, perro mordedor, que es a lo que voy, ¿no? A mí no me convence lo del perro mordedor, y ya lo he, este tema ya lo he tocado en otros vídeos, eh, el perro de presa que yo lo entiendo como perro de guarda, como perro de compañía, como perro de familia, como perro de nave industrial para un chalé, eso sí, que tenga un buen instinto de guarda. Y ese perro, sin previo adiestramiento, si tiene el instinto de guarda y tiene el temperamento, no hará falta adiestrarlo. Otra cosa es, que ya en eso entraremos más adelante, eh, la provocación del perro. Bueno, entonces... Eh, mi mayor experiencia, o sea, la máxima experiencia que yo he adquirido ha sido con los pastores alemanes y con los perros de presa canarios fundamentalmente los míos he observado el comportamiento de otros perros que no son los míos eh, en Canarias conozco el tema y el resultado ha sido muy variado unos perros de presa, llamémosle canarios, sin ningún tipo de trabajo han funcionado muy bien, minoría, con mucho instinto de guarda con temperamento y en ningún momento fueron adiestrados Por ejemplo, que yo sepa el trío, que no era un perro mío, no tenía nada que ver que yo sepa con mis perros de presa, eh, de Gran Canaria... Ese perro eh, que era de Agustín López Melo, de Óscar Muñoz de las Nieves y del otro joven que había estudiado veterinaria y bueno, que luego no pudo seguir porque sufrió un accidente automovilístico y lo afectó en cierto sentido. Bueno, pues este Javier creo que se llamaba. Eh, pues ese perro, desde mi punto de vista... Era un perro de presa era excelente. Se le crió y seleccionó, o mejor dicho, los reproductores se seleccionaron a la hora de aparearlos pensando en la función de guarda, de defensa y ataque de la... Yo pienso que no, que ese perro fue un producto de los perros de esos años, de los años 80 finales, si no recuerdo mal, pues para las pechadas. Yo lo vi ese perro en un par de ocasiones y lo observé y tenía instinto de guarda y era muy valiente. Según tengo entendido, yo no lo presencié, lo que voy a relatar ahora, Agustín López Melo y los socios de él, socios, amigos, <coughs> Al parecer compraron un burro, un asno entero, eh, para sacrificarlo y obtener carne para los perros. Y lo dejaron atado, atado, no sé, allí en el, en donde lo tenían en el cebadal. Voy a procurar ceñirme a lo que a mí se me contó, porque yo no lo vi. Igual si me escucha Agustín López Melo y Óscar Muñoz de la Nieve y eso, pues me corregirían en algunos aspectos. Pero yo me quedé con lo esencial. Bien, entonces una, ese, ese asno estaba allí dentro esperando, esperando su hora y, y una noche el perro trío se soltó, rompió el collar, la cadena, lo que quiera que fuera... Y al día siguiente, cuando llegaron allí las personas que atendían en la industria de muebles, me parece que era, pues el asno, eh, o sea, el trío había matado al asno. Estaba allí, hierto, muerto. Eh, para eso hace falta ser mucho perro. ¿eh? Mucho perro porque los asnos mmm, se defienden de forma rotunda, no se dejan dominar fácilmente, y menos por un depredador. Por eso se utiliza también en algunos rebaños en España y fuera de España, en algunos rebaños de ovejas contra el lobo, aparte de los perros loberos, tienen también entre las ovejas dos o tres asnos, hembras fundamentalmente, porque los asnos habría que castrarlos, yo no sé si funcionarían igual, no tengo ni idea. Bien, pues el trío mató ese, ese asno entonces eso es un buen perro de presa ese es un buen perro de presa desde mi punto de vista y para guardar era un perro ¿eh? luego el perro que tuvo Domingo Salcedo el Cabrero que yo lo he tenido mostrándolo aquí durante varios vídeos el perfecto, ese perro no fue adiestrado, lo que entendemos un adiestramiento, ¿no? por un profesional. No, ese perro lo crió Domingo Salcedo desde pequeñito, desde que se lo llevó de aquí. Eh, quiero aclarar otra vez que la perra Sandy, era la madre de ese perro, y el, y, el, y el Aruba primero era el padre. Entonces Sandy venía en un porcentaje muy alto de su genética de mis perros de presa. Entonces, este perro lo crió Domingo Salcedo desde pequeño en su casa, junto con las ovejas, perdón, con las cabras porque en esas fechas tenía cabras, no tenía ovejas, eh, y se fue haciendo a la mano del cabrero. La gran diferencia que hay entre los perros criados en manos de ganaderos, que están los perros todos los días con los cabreros, con los ovejeros, y más este tipo de perros, porque estos no son perros loberos, estos son perros de presa. El perro lobero tiene otros comportamientos, que espero hacer una, un vídeo o dos con respecto al comportamiento del, lobo, del, del, del, del, del perro lobero, no solamente en, en, en España con los mastines españoles, Portugal lo mismo, ¿eh? y con los cangales, y con los caucasianos, y con los alabáis, y todo eso. Esos son todos perros loberos, no son perros de presa, eh, y el comportamiento es distinto. Eh, distinto eh, en, varios, en varios aspectos, ya lo veremos. Entonces yo he podido observar los perros que se crían tipo presa en mano de familias, de campesinos, eh, de cabreros, de ovejeros, con vacas, ese entrar y salir con el ganado... Ese, ese, ese trato que les dan los campesinos con su idiosincrasia, eh, hoy en día ya no se crían de la misma manera, lamentablemente. Porque hoy en día pues automóviles para acá, automóviles para allá, tractores y tal. Entonces antes era distinto. Antes los perros iban con las vacas, con cuando iban con los arados, con las carretas, en todas partes. Y esos perros cumplían las funciones y lo aprendían y el instinto de, de guarda afloraba. Un perro tenía que ser realmente malo, o sea, eh, de poca calidad, eh, para que no reaccionara. Yo recuerdo un perro eh, cruzado de pastor alemán con mucho pastor alemán que se lo regaló un señor de Santa Cruz eh, a Paulino el ovejero este señor murió hace muchos años toda su vida fue ovejero y cabrero Unas veces tenía cabras, otras veces tenía ovejas yo lo traté mucho entonces en una ocasión se me presentó aquí con las cabras no sé si en esas fechas llevaba cabras u ovejas y traía al perro suyo una perra un perro de esos cruzados tienen varios cruces eh, yo le digo mil leches pero seleccionados para las ovejas y para las cabras y el que no servía fuera entonces se criaban a la mano del ovejero o del cabrero y siempre con el ganado bien, por esa ocasión trajo también el perro pastor, el cruzado pastor alemán que le que le regaló un señor de Santa Cruz porque decía que no servía para guardar entonces yo tenía en aquellas fechas el chío, el chío viejo, el primer chío que yo tuve, eh, que fue un perro excepcional. Eh, y entonces él me propuso para que su perro de pastor espabilara, pues echárselo al perro mío. Digo, no hombre, no, digo, ¿cómo vas a echarle tú el perro ese...? Al perro mío. Luego vamos a tener un problema para separarlos. Porque el perro mío el chío no lo va a soltar. Dice no importa. Bueno tanto insistió. Que se lo echamos al chío. Eh, de entrada el pastor alemán no quería saber nada del asunto. Pero llegado un momento. Cuando vio que el chío lo sacudía. Él empezó a reaccionar. Y llegado un momento. Él. Él. No solamente se defendió, sino que se opuso a la agresión de Chio. Bueno, llegado un momento, de mutuo acuerdo, Paulino y yo separamos los dos perros. Y dice, ya tiene suficiente, dijo Paulino. Bueno, resumiendo, en manos de Paulino, ese perro llegó a ser un gran perro de pastor y defensor, con instinto de guarda. Es decir, que los perros, el mismo perro en manos de una persona o de unas personas o de otras, ¿eh? será una cosa u otra. Y eso lo saben adiestradores con experiencia. Y sobre todo los adiestradores como yo, que soy muy de campo, y yo he tratado mucho con la gente de campo, he observado a los ovejeros y a los cabreros y a los bueyeros y he charlado con ellos durante muchos años y yo he aprendido de todos algo soy un autodidacta en mi vida, en todos los aspectos, soy autodidacta aprendo de unos y otros, de... con los caballos es lo mismo eh, mucho trato con los caballos mucho adiestramiento con los caballos eh, porque una cosa es el adiestramiento y otra cosa es la doma, el, el manejar los potros, con los que hay más problemas hay es con los potros enteros. Bueno, pues, todo eso me ha ayudado a mí, luego, en mi profesión de adiestrador y de criador. Y en mi profesión, dentro del mundo del caballo, yo no compito con nadie, nunca, ni con los perros, ni con los caballos. Eh, me limito... Eh, a trabajar con ellos para los fines que yo me propongo. Eh, yo sigo los concursos de Doma, por ejemplo, en caballos, he visto vídeos de perros, he visto en Alemania, fui al primer campeonato del mundo de trabajo con pastores alemanes, el primer campeonato del mundo, porque hasta esas fechas solamente era eh, alemán o europeo, bueno, yo asistí al primero, me interesaba y allí fui, eh, a verlo, fue en Munster bien, entonces a lo que voy es que los, ese perro con mucho pastor alemán llegó a ser un gran perro ese perro en manos del señor que lo tenía en Santa Cruz no servía para nada por eso se lo regaló Paulino bien otro perro lo tenía Chelo aquí abajo en, en, en el Ortigal siempre atado bien alimentado, eso sí, con una cadena, tratado con cariño, eso sí, pero llegado un momento cuando ya el perro era completamente adulto, se lo regaló a Rosendo un señor que era bueyero, hace muchos años que murió, bueyero, eh, agricultor del campo, y el ganado vacuno era el que manejaba. Y ese perro en manos de Rosendo fue despertando y aprendiendo el instinto todo, entonces ese perro cambió totalmente su comportamiento como perro de guarda, como perro de boyero. Bien. Eh, he puesto como ejemplo el perro de Rosendo, el perro de Paulino y el perro de El Trío y el, y el, y el perro de Domingo Salcedo. Vale. Yo he distrado muchos perros desde 1976 que empecé, el primer perro que adiestré yo de cara al público fue un doberman para el doctor Méndez de Lugo. Ya lo he, lo he contado en algún vídeo anterior. Bien, de resto me he limitado a adiestrar perros ajenos, distintos tipos de, de perros, previo test de carácter. Aquel perro que a mí no me convencía, y yo les argumentaba a los propietarios o al propietario o a la propietaria eh, que no me iba a hacer cargo del adiestramiento del perro porque si el resultado era negativo o poco brillante pues no iba yo a poder justificar ese adiestramiento el, el, el dinero que yo les cobraba si yo veía que sí me hacía cargo del perro. Me han gustado siempre los perros resueltos, con temperamento. Eh, no he aceptado perros tímidos. Lo he intentado, me lo han pedido. Y los perros desequilibrados. No me hago cargo de ese tipo de perros. Para mí lo menos importante es que el perro venga sin adiestramiento de ningún tipo, que venga bruto. Eso a mí no me ha preocupado. Una condición. Yo no me he hecho cargo mmm, casi nunca de perros de seis o siete meses para adiestrarlos. Mi condición era siempre mínimo un año de edad cuando, y yo, si el perro lo había vendido yo, por ejemplo, pastor hermano, un perro de presa, o me lo habían traído para que yo lo viera, y a ver cuál era la edad para adiestrarlo, cuando me lo traían con seis o siete meses, le decía, no, déjenlo hasta el año, mínimo, de un año a año y medio, y no lo toquen, no hagan nada con él, simplemente sigan con su régimen de vida, su tipo de vida en la casa, en la finca, donde quiera que sea, en tono cariñoso, siempre, y no castiguen nunca al perro, no lo reprendan, no hay razones para eso, no es que me muerde los cables, recuerdo yo a un señor de la piscina, y estropeó el perro, y me lo trajo estropeado, los perros, eh, la mayor parte de los perros eh, los estropean los dueños ¿eh? y no se puede estar trabajando y menos personas que no dominan el tema a cachorros desde pequeños, en obediencia, en no sé qué no, déjenlo, déjenlo, dejen que el perro que crezca física y mentalmente ese ha sido mi método entonces, cuando me los han traído, con un año, año y pico, les he hecho un test de carácter. Enseguida yo me doy cuenta si el perro es tímido, si es un perro desequilibrado, que son los menos, ¿eh? y si el perro ha sido apaleado, maltratado. Entonces, cuando veo que son tímidos por naturaleza inseguros, les digo no porque además quieren que ese perro yo le resuelva el problema para convertirlo en un excelente perro de guarda y que cuando lo saquen a la calle sea un perro arrogante, obediente ¿eh? y capaz de defender a la persona que lo maneja o el automóvil en el que está aparcado ¿Eh? porque yo he adiestrado perros también para defender el automóvil. Eh, les podría hablar largo y tendido al respecto. Entonces, eh, cuando el perro ha sido maltratado o presionado, que es frecuente, eh, porque hay personas que son autoritarias. Autoritarias con el perro. Y cuando no, obtiene, no obtienen el fin que pretenden, pues los castigan. Entonces eso estropea al perro. El perro no entiende. Ahora bien, si el perro muerde los cables o cualquier objeto, si ustedes pueden ponerle un pastor eléctrico, pero que eso no lo asocien con la persona, el mayor problema es cuando asocian el castigo ¿eh? o esa corrección con la persona. ¿eh? Entonces estamos echando a perder los perros. A los perros hay que darles confianza desde pequeños. Juego. ¿eh? Pero no que se suban arriba, por ejemplo. Porque hay personas que me dicen, mira a ver si le puedes quitar esa manía de subirse encima. No, mira, eso solo lo has hecho tú. El perro se sube encima de ti porque tú, tú se, lo has, se lo has pedido cuando era cachorro, te hacía gracia. Pero luego se convierte en un problema. Yo tuve un grave problema con un pastor alemán, perdón, con un dogo alemán, eh, que el dueño me dijo a ver si le podía quitar esa manía. Y entonces el perro siempre era subirse encima. Pero eso no era ninguna manía. El dueño era el que le había creado ese hábito. Y luego, claro cuando llegaba a casa con la ropa de calle pues lo ensuciaba todo a él y a la familia entonces me lo traen a mí y lo primero que me dijo a ver si yo le podía quitar ese comportamiento digo vamos a ver lo vamos a intentar pero no lo quería para guardia de fecha sino para obediencia pero sobre todo que le quitara esa manía bueno lo de manía ese comportamiento inadecuado ¿eh? yo nunca se lo he permitido a mis perros yo he visto que los adiestradores en deportivo de pastores alemanes ¿eh? todos los perros se suben encima los abrazan y tal y los estimulan bueno pues mis perros yo los estimulo con cariño pero no dejo que nunca se me suban encima eso que se me planten aquí en el pecho no, no, no, no, no, nada cuando lo han intentado, no y si hay que darle un toque con el pie se le da y cuando ya entiende se le acaricia entonces eh, un año para empezar a adiestrarlos y el mayor problema con el que yo me he encontrado ha sido perros que vienen eh, estropeados e inseguros no saber cómo tienen que comportarse y eso, ese, ese comportamiento, valga la redundancia, se la han creado los propietarios. Yo prefiero que me traigan un caballo a domar, que me lo traigan sin haberles hecho nada salvaje del campo. Lo prefiero antes de que la hayan estado trabajando y estropeando. Los perros es lo mismo. Yo prefiero que me los traigan, que no sepan absolutamente nada. Que yo ya iré trabajando el perro, y llegado el momento, el perro, mediante esa evolución positiva, ¿eh? servirá para la obediencia y para la guarda. Y lo del ataque, no robotizarlos, porque ahí se les puede convertir en perros peligrosos. El perro es para la guarda, no para que ataque. Porque eso, ¿qué quieren que les diga? En primer lugar que un perro que ataque a una persona sin venir a cuento, imagínense ustedes que yo ahora mismo estoy aquí eh, haciendo este vídeo y tengo eh, un perro suelto ahí fuera y yo lo tengo pasado de rosca, o sea, que va a atacar, no, lo que tiene que hacer es ladrar y ladrar y ladrar y plantarse encima y eso es la defensa. Y un buen perro de guarda y defensa no permite que la persona... Y cuando lo, lo, lo intenta acariciar, y le, le llama en tono cariñoso, el perro tiene que reaccionar en contra de esa persona. Pero no le estimulemos demasiado el ataque. Porque un perro de presa no es como un perro lobero. El perro de presa, si es bueno, como le enganche, eh, vamos a tener un serio problema. No es como un pastor alemán. Entonces hay que saber diferenciar, porque yo me encuentro con personas que me llaman y digo, traiga al perro para que yo lo vea. Y yo por lo que usted me cuente, no saco nada, ninguna conclusión, tráigamelo, yo lo veo. Entonces, en muchos casos, han empezado hablándome y digo, no, no, usted no me diga nada aguante el perro ahí, o vamos a atarlo ahí, en esa cadena, y usted apártese. Entonces yo le hago un test de carácter, lo observo, y según veo al perro, actúo de una u otra manera. Entonces yo así me formo, no lo que me diga el dueño, sea hombre o mujer, eso no me sirve a mí de gran cosa. Tengo yo que ver cómo se comporta en terreno extraño. En terreno ajeno, que es aquí. No, que sin su casa... No, no, no, no, eso no me interesa. A mí me interesa lo que hace aquí, fuera de su campo, fuera de su terreno. Entonces yo ya veo si ese perro no ha sido estropeado, no ha sido dañado su carácter. Entonces yo me hago cargo del perro y lo adiestro. Y ha habido, ha habido o sea, en ocasiones me han traído perros extraordinarios la mayoría no la calidad no eh, no abunda en los mismos malinois en los pastores alemanes eh, en los perros de presa y otras razas la calidad no abunda dice no porque los malinois no pastores alemanes de trabajo no vamos a ver hay un porcentaje que tiene esa calidad que andamos buscando. Y predomina el porcentaje que no reúne ¿eh? el perro que andamos buscando. El perro para la guarda, con instinto. Muchos de los pastores alemanes y malignoas no tienen instinto de guarda. Los robotizan, sirven para el tipo de adiestramiento a los que lo someten, y al tipo de, de, de, de, de trabajo, eh, de competición, pero luego, a la hora de la verdad, ese no es el perro que andamos buscando para guardar un chalet un recinto industrial, una finca, un centro hípico. No es el perro. No sirven para eso. Recuerdo yo Minet von Haus Aña, de la señora Annegret Smith que yo compré un hijo, lo he relatado en un vídeo. Bueno, pues ese, per, ese cachorro se lo compré yo a Jan Kobiak, un señor alemán, criador y adiestrador, no del nivel de Annegret Smith a quien le compró Jan Kobiak Minet von Hausanya. ese Esa Minet von Hausania, yo no sé el dinero que pagó Jan Kobiak, tuvo que pagar mucho dinero seguramente. Esa perra fue campeona de Alemania y subcampeona de Europa en deportivo, de adiestramiento deportivo. Claro, para el adiestrador de pastores alemanes de competición es muy importante. Pero para un adiestrador como yo no es importante. Y yo he visto ese tipo de trabajo, ese tipo de perros. Yo vi a Minet von Hausanya en la perrera en más de una ocasión y esa perra no servía más que para el adiestramiento deportivo estaba robotizada ahora yo podía llegar abrir la perrera y llevármela y aquello era como una lagartija movía el rabito bueno y se iba con quien quiera que fuera eh, ese tipo de perro no nos sirve el, el perro criado, no robotizado desde pequeñito, con el juego, que empiezan ¿eh? con los malinois igual, eh, pero que tampoco todos sirven. No todos los pastores alemanes de líneas de trabajo sirven, machos o hembras, y no todos los malinois. Y yo los he visto, los he tenido. Unos sí y otros no. Minoría los que son de calidad. Que todos funcionan, sí, pero hay una gran diferencia entre los, los de calidad y los que no destacan, los que no tienen esa calidad. Y debido al tipo de selección de cara al deportivo, al instrumento deportivo, han descuidado el instinto de guarda. Y entonces hoy en día los pastores alemanes, que por mis manos han pasado muchos de muy buenas líneas, pues no daba la talla. Aquí tuve yo un gran perro, Hierro von Cartago, el primer perro que compré en Alemania a través de un alemán que vivía aquí en el sur, el mejor pastor alemán que obtuve de hace muchos años. Ese perro todavía conservaba el pastor alemán antiguo, pero eso se ha ido perdiendo. Hay pastores alemanes que según como se les críe, desde pequeños, sí van a dar la talla como perros de guarda pero no sometidos a ese tipo de adiestramiento entonces, no antes del año para mi tipo de adiestramiento en civil no más del año criado a la mano, en familia eso es lo ideal, no encerrado en una perrera puede estar en una perrera amplia pero todos los días tiene que tener el trato con el ser humano como hago yo aquí con mis perros de presa y con mis perros majoreros. Siempre lo he hecho. Que ellos estén horas fuera, aquí entre los caballos, entre nosotros, los de la familia, cuando llegan visitas a la perrera. Si no se convierten en relaciones públicas y el perro no tiene esa capacidad de comprensión, él no actúa por comprensión, actúa por instinto y el instinto está o no está en la cabeza del perro eso está ahí dentro bien, entonces hay perros de presa que nosotros vendemos <coughs> y otros criadores que van a parar a manos de personas que no son muy conscientes quizá de eso, ¿no? autoritarias con los perros, exigentes y que les piden más de lo que el perro puede dar con esas edades y estropean al perro y luego recurren, lo he visto yo, me ha pasado a mí y lo han hecho perros que he vendido por ejemplo en Estados Unidos o en Europa o en Canarias luego pues eh, al adiestrador y si el adiestrador no conoce este tipo de, este tipo de perros, pues la hemos, hemos fastidiado. Vicente Ferré es un gran adiestrador en deportivo de la región valenciana. Y una vez le llevaron un perro de presa y dijo, mira, esto yo, no, no, yo no conozco este perro. No sé cómo, cómo responde. Yo sí sé cómo responde un Malinois, un pastor alemán, un perro de presa agrario y así un Largo, etcétera pero hay administradores que se han especializado, por ejemplo, en el pastor alemán y están trabajando siempre con el pastor alemán y saben mucho de pastores alemanes y saben mucho de adistramiento deportivo y no se equivocan eh, cuando dicen, este perro no sirve ¿por qué? porque lo comprueban en la realidad ¿cómo lo comprueban? pues la experiencia bueno, pues yo tengo experiencia con mmm, distintos tipos de razas yo no me he especializado en una raza estas personas sí les llevan un perro que no responde más o menos como el pastor alemán pues entonces pues no, no les sirve ese perro no saben qué hacer con ellos ¿no? o sea con ese tipo de perros entonces eh, a mí me trajeron orum que ya lo he mencionado en un vídeo yo lo vendí de cachorrito negro a mí me gustaba mucho el perro pero claro y yo no me voy a quedar con todos los perros que, que, que crío porque me gusten yo tengo que vender mis perros y según de qué camadas dejo algo siempre crío algo de alguna de alguna camada, de una, de otra y luego a lo mejor los vendo pero no porque sean malos, no porque no me gusten sino porque yo no me puedo quedar con tantos yo me quedaría con con, con muchos de ellos porque los veo que son muy buenos pero el secreto está en venderlos y, pero que el secreto está en que vayan a parar a manos de personas que realmente sepan trabajar con ellos sepan criarlos en primer lugar no empiezan a trabajarlos desde pequeños y es que no lo hago nunca solo hacen para deportivo con malinois por ejemplo y, con, y son perros muy precoces porque los han ido seleccionando para ese fin ¿no? y yo por ejemplo he trabajado American Pitbull Ajenos que me han traído aquí. He trabajado American Stafford. Ajenos y propios. Perros muy precoces en el ataque. Pero con perros de guarda, no. Yo recuerdo el perro llamado Bruco Indigenous Captain. Que le compré a Agustín López Melo. Pues yo me lo traje con unos ocho meses. Y luego él compró para mí una perra en Valencia de la camada C Zenda y él compró para sí para él, un macho de la misma capa Bardino, tirando a, a, a oscuro el Corso que era por la letra C también y una perra leonada con algo de blanco para Julián Celis de Gran Canaria el, el señor que crió el rocote y la marquesa que eran cruce de mastiff y eso se presentaba, y ganando premios de la mano de Antonio Cabeza Salvamonte, como perros de presa canarios, además que como perros, ya incluso como mestizos eran malos, y rocote displásico, y de temperamento ninguno, y el prototipo racial brillaba por su ausencia en esos perros, pues eso fue de lo primero que se premió, y campeones, campeones bueno, pues eso, disposiciones, y en manos de, de Antonio Cabezas Albamonte, perro que presentaba Antonio Cabezas Albamonte, pues premiado. Es un determinado, ¿por qué? Porque él estaba cochambado con los, con los, con los de la Sociedad Canina Española y con los jueces. Es, esa es la verdad. Entonces, eh, yo he trabajado con el Bruco y con Zenda, eh, muy jóvenes... Iban a la tabaca como fieras. Y no soltaban la manga ni el traje. Pero como perros de guarda no servían. Es a esos perros yo les temo. Porque pueden desgraciar a una persona, a un niño. Y yo los trabajé muy poquito. Enseguida lo dejé. Y tuve problemas. Con Bruco. Con mi hija a Serina con 5 o 6 añitos ¿eh? vamos a ver a Bruco lo he relatado en un vídeo ¿no? y, y bueno porque estaba encariñada con el Bruco mi hija y allí fuimos a el Bruco de la perrera y, y un, perro, un perro familiar y en una de esas menos mal que tenía el perro con la correa y con el collar puesto se le tiró a la niña menos mal que tuve la habilidad y la reacción de recogerlo ¿eh? porque si no la mata la mata. Entonces eh, estos perros son precoces, se pueden trabajar en ataque desde muy jóvenes, jóvenes siete, ocho, diez meses, algunos funcionan. Pastores Alemanes yo también he trabajado con nueve o diez o once meses, e ir muy bien al ataque lanzado, Malinois también, pero todos no sirven, eh, no dan la talla. Entonces eh, el perro de presa canario, que es a lo que yo menciono distintos tipos de perros para que vean que conozco, conozco el adiestramiento de distintas razas y que unas se comportan de una manera y otras de otra. ¿Eh? El Stafford inglés, por ejemplo, eh, lo han criado muy faldero, pero todavía hay algunos, y el Bulter es lo mismo, pero todavía hay algunos que pegan. Ahora, instinto de guarda, no. El bruco, digo el bruco, el, el Bull Terrier primero que tuve yo, el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Bueno, el Bull Terrier ese pues no tenía instinto de guarda. Ahora lo mandaba al ataque y no soltaba. Pero yo he tenido perros de presa que los he mandado al ataque, van como fieras, hacen presa, no sueltan. Pero luego tiene el instinto de guarda. Vuelvo ahora con Orum. Orum lo vendí y me lo trajeron con 11 meses para distrarlo. El hombre pensaba, el Ricardo, el que me lo compró, que el perro no valía. Con 11 meses. Y yo le dije, tráelo, vamos a distrarlo. No, porque el perro no ladra, el perro no guarda y tal. igual digo, bueno, pues tráelo. Y entonces empecé a trabajarlo en obediencia lo primero la obediencia y luego empecé ya cuando tenía una base de obediencia empecé con el figurante ya en ataque pero eh, yo tengo un método eh, que no es único ¿eh? en civil se practica mucho que el figurante primero se hace el figurante visto pero luego ya figurante eh, escondido ¿eh? en distintos puntos no en los parapetos no ¿Eh? los parapetos que se ponen tres de un lado y tres de otro como en deportivo no, no, no, no, no, no de eso nada, el perro no tiene que saber nada de parapetos de ese tipo ¿eh? ni robotizarlos entonces escóndete detrás de aquel coche sin que el perro te vea o sea, el perro en la perrera yo lo soltaba y lo mandaba cuando ya había sido iniciado ¿Eh? y dentro, recuerdo una vez que vino la Guardia Civil en su todoterreno a hacerme una visita unos amigos de la Guardia Civil de aquí de San Benito, de, de, de los perros ¿eh? para detectar drogas y explosivos y tal y entonces eh, le dije al chofer, digo, no te importa que ponga el figurante en el dentro del vehículo y dice, ah, no, no y entonces ellos se bajaron, los guardias Civiles y el figurante se escondió, el perro no vio nada. Entonces yo solté el perro. Los guardias civiles al lado mío. Solté el perro y el perro empezó a buscar al figurante. Y enseguida lo detectó y se, por el olor ¿eh? y se paró en la puerta del conductor. Y cuando yo le hice la seña abrió la portezuela, la puerta del coche, no del todo. Sino que cupiera el perro y el perro metió la cabeza, enganchó al figurante y no lo soltó. Los guardias civiles se quedaron, vamos, alucinando cuando vieron eso, porque ellos no lo habían visto nunca. Entonces hice distintas demostraciones con ese perro que estaba yo en ese momento trabajando, que era un perro de presa de los míos. Entonces, eh, Orum no respondió todavía. Pero yo sabía cuál era el, el, el problema. El problema era cuestión de edad. De los 11 meses hasta los 13 estuvo aquí. Y logré algo, pero no lo quise presionar. Luego ya conté yo eh, que ese perro, pues por cuestiones de desempleo y de problemas de salud del padre, entonces él me ofreció venderlo a alguien que se interesara en el perro para recuperar parte del dinero que había invertido en el perro. Bueno. Yo le dije que iba a ser difícil, porque un perro ya con esa edad, pues la gente no, no se interesaba, sino con un cachorrito. Total, que el perro se lo compré yo, estuve pensando y se lo compré al, al poco, a los pocos meses. Lo llamé y le dije, mira, yo te propongo eh, comprarte el perro eh, por lo que te costó el adiestramiento. Entonces me dijo que sí, yo me quedé con el perro, empecé a trabajar el perro. A, Perdón, antes de comprárselo yo, una vez que se lo, debo, se lo llevó adiestrado, pero todavía el perro no estaba como estuvo después, en mis manos. Llegado un momento ya le cogió miedo al perro, porque cuando llegaba alguien a la casa, el perro se imponía de tal manera que no podía entrar nadie. Entonces ya el hombre ya lo vio el perro de otra forma, ya. Y digo, vamos a ver, un perro no es una persona que ahora yo me impongo y ahora no me impongo. Tú tienes que saber lo que te tienes en tus manos. Entonces ese perro reaccionó. Después de haber estado aquí y yo le di las pautas a seguir para que el perro tuviera confianza. Y efectivamente, luego se lo compré yo. Y el perro, bueno, ahí lo ven en los vídeos, en ataque. Eh, el perro ese, yo lo trabajaba en ataque eh, a figurante visto y figurante escondido. Y en, dentro del automóvil y lo que fuera. Era un perro firme ¿eh? y con instinto de guarda. Bueno, pues ese perro eh, es un, un resultado, o sea, el resultado de ese comportamiento es consecuencia de seguir todo el proceso. No todos los perros se comportan igual, no todos los perros maduran igual. Ahora, el perro tímido no vale. Yo no vendo perros tímidos. Lo que sí ocurre es que con algunos perros míos, algunos, pluralizo, ¿eh? pues según a qué manos han ido a parar, los estropean. Y perros ajenos también. Los estropean. No solamente mis perros. Por falta de conocimiento y de precipitación, no hay que precipitarse cuando me compran un perro para guardia y defensa de su territorio, déjenlos tranquilos. Que el perro se desarrolle física y mentalmente. Acarícienlo, pero no les estén sometiendo y sometiendo y sometiendo, porque eso es negativo para el perro. Entonces tienen que tener en cuenta cuando piden un perro a Manuel Curtó o a cualquier otro criador que tenga nombre, como criador de perros funcionales no compren vamos, no es que yo les quiera quitar ventas pero no compren eh, a, a criadores que los perros que crían es pensando en las exposiciones solamente y de esos hay unos cuantos de esos hay unos cuantos ¿eh? muchos no compren a alguien que críe perros pensando en la función de guardia y defensa y ataque porque el perro, si se cría normal, bien, en familia, y cuando ya tiene la edad correcta, digo, la edad adecuada, la, la, la necesaria, ¿eh? que es a partir del año, el perro no es adulto hasta los tres años. No es adulto hasta los tres años. Los caballos no son adultos hasta que no tienen siete u ocho años. Entonces no se les puede pedir... ¿eh? Ni a, los, ni a los perros ni a los caballos, eh, los caballos como, como caballos de montura, no se les puede pedir a un potro de tres años o cuatro años, como a uno de seis o siete u ocho años. Y más. Es más, por ejemplo, para para. Para Wright se exigen que tengan determinada edad, respetando el desarrollo físico y mental del caballo. Pues en los perros yo sugiero eh, recomiendo que y sobre a todo el que me escucha, pero dirijo, me dirijo especialmente a los que me compran perros de presa. Déjenlos, trátelos con cariño, llévelos al campo los fines de semana cuando puedan a correr y no, los no dejen que se familiaricen con los extraños. Eso déjenlo para los deportivos de adiestramiento deportivo. Que llega el juez, acaricia al perro y luego empieza el trabajo. Para un perro de guarda eso no sirve. Esa es mi modesta opinión. Habrá personas o administradores que no coincidirán con mis planteamientos. Eso es su problema, no el mío. Y yo expongo mis razones, que no están de acuerdo con lo que yo planteo, concretamente en esto. Oiga, cada cual con la regla a su experiencia y, y a su enfoque del adiestramiento y de la cría. ¿Eh? Yo puedo llevar mi perro por la calle desde cachorro, pero no dejo que nadie lo toque. Eso lo he hecho muchas veces. Recuerdo que tenía yo a Jero von Cartago, el pastor alemán, el primero importado de Alemania, de Arthur Kemmer, y yo lo tenía adiestrado, muy bien adiestrado en civil. Y me fui a la laguna eh, y fui a sacar unas fotocopias, no recuerdo de qué. Y dejé el perro sentado en el exterior con la correa colgando. Pero yo no lo perdía de vista. Pasaba gente, iba y venía. Yo lo hice intencionadamente me lo llevé a la laguna con esa finalidad entonces lo dejé sentado allí el perro no estaba acostumbrado a que gente extraña lo, lo acariciara entonces yo estaba como a dos metros esperando que me dieran las fotocopias pero yo pendiente del perro y en una de esas, en un momento determinado un señor de unos 40 años como a un metro y medio se queda mirando al perro mirándolo haciendo unos gestos así delante del perro como a metro y medio y yo ya vi cuál era el comportamiento del perro Pastroleman juan Cartago que si ese hombre se hubiese acercado más, si hubiese querido coger el perro lo hubiese enganchado porque lo tenía diestrado y yo no había dejado que el perro lo acariciara ahora él podía ir por todos lados, no había ningún problema y entonces digo, no te acerques, le dije al hombre, que yo no sabía quién era. No te acerques que el perro te puede morder. Dice, no, no, no, no, no me voy a acercar. Dice, pero es que este perro, este perro era mío. Digo, no, este perro no era tuyo. Este perro traje yo de Alemania de cachorro. Y vuelta a mirarlo y digo, no, no, no, no, no es tu perro. Y por favor, camina y vete, porque yo te digo a ti que este no es tu perro, tiene su tatuaje en la oreja, tengo el pedigrí del perro. Y es mi perro, no tu perro. El hombre como molesto cogió y siguió caminando. Eso fue en la calle Heraclio Sánchez, en la laguna. Bien, entonces, tenemos que tener los conceptos claros. El perro que compramos, cómo tenemos que criarlo, eh, ¿Cuándo tenemos que empezar a diestrarlo? En ataque, en defensa Yo siempre digo perdón con el ataque Primero defensa, defensa y defensa Y motívenlo Si sí les recomiendo Que cuando ya el perro va creciendo Desde el exterior Que provoquen al perro El perro que ustedes quieren de guarda Que esa persona lo provoque Pero si ustedes se lo piden eso, si le piden esa provocación al perro, a una persona que no sabe de qué va, pues el resultado no va a ser el adecuado. Tiene que ser una persona que sepa. A mí me dicen, por ejemplo, este perro luego tú me lo puedes adistrar. Digo sí, cuando tenga la edad. Pero yo me he molestado de ponerme de acuerdo con el propietario del perro, que me lo compró a mí y luego me lo va a traer a distraer a mí. Yo me he desplazado a su casa, cuando el perro ya ha tenido 7, 8, 10 meses. ¿Eh? Pero, recuerdo yo un, eh, un caso concretamente, don Félix Rodríguez, que me compró varios perros a lo largo de su vida para la guarda del chalet. Eh, entonces yo le dije, mire, uno de sus obreros, porque él tenía una empresa de construcciones, eh, Mejías y Rodríguez, junto con Rodríguez, Mejías y Rodríguez, Mejías era el otro socio, Bien, ya Mejías murió y Don Félix es un hombre muy mayor, yo lo traté mucho, por la cuestión de los perros. Entonces, eh, efectivamente, yo vine en dos ocasiones... Tenía un obrero allí ya, ¿eh? y desde fuera yo le iba dando eh, indicaciones de qué es lo que tenía que hacer desde fuera. ¿eh? Y el resultado era extraordinario, y los perros reaccionaban. Y al cabo de unos cuantos días, lo mismo, digo, pues ahora, esto hágalo, don Félix, con distintos empleados. ¿eh? Dos, tres, cuatro, si puede lo mismo que está viendo ahora, con una vara, con cualquier cosa, mueve para acá, mueve para allá, y el, los perros reaccionaban, y luego ya, en el momento de adiestrarlo yo, don Félix me traía el perro, yo se lo adiestraba, y vuelta lo mismo. Bien, entonces, eso sí, pero nada más, nada más, hacer que el perro eh, reaccione, frente al extraño que se acerca o que va a abrir la puerta esa, esa capacidad disuasoria del perro ¿no? es lo que hay que estimular no el morder por morder, ahórrenselo porque si el perro muerde a una persona van a tener un problema con la ley, les puede costar la cárcel y eso no es lo que le conviene al propietario o propietarios de ese perro de presa o de Rottweiler o de pastor alemán que ustedes han comprado para guardar la casa o para guardar cuando van, por ejemplo, a algún sitio, ustedes se bajan y dejan el vehículo con la ventanilla un poco abierta para que circule el aire, ¿eh? pero que nadie pueda meter la mano y que el perro guarde ahí dentro. Yo no sé adiestrado para eso. Aquí estaba un señor que se, se le conocía por Cabrerita, ¿eh? hace muchos años que no lo veo, a lo mejor ya ni vive, ¿eh? probablemente porque ya era un señor mayor. A mí me trajo un vehículo, un todoterreno, ya viejo que tenía, me lo dejó aquí, yo se lo dije. Porque él estaba obsesionado con que el perro le guardara el vehículo. Entonces me trajo el vehículo aquí. Él me trajo un perro de presa. No tenía que ver, que yo sepa, con los míos. Yo le adiestré el perro. Y yo les puedo garantizar que dondequiera que estuviera ese perro, en el vehículo en que estuviera, no había quien metiera mano. Se pegó aquí como cuatro meses. Este señor pagó puntualmente el adiestramiento del perro. Ahora, el perro servía ...como yo lo trabajé... ...porque si lo hubiesen trabajado desde pequeño... ...como hacen algunas personas... ...que están y venga y venga... ...porque no saben... ...se llevan mucho por internet... ...entran en internet... ...hoy en día eso es muy fácil... ...y estamos viendo... ...que todos los que están promocionando... ...los perros de presa... ...y lo están haciendo con los cangales... ...con los, con los alabáis... Pero si esos perros no son para eso. Que no son perros realmente de guarda ni de presa. Son perros loberos. Muchos de esos perros tampoco sirven para guardar. Entra usted por ahí para adentro con mucho cuidadito, les habla un tono cariñoso, y el perro no, los va a, no va a impedir que entren. Y los mastines españoles tampoco. Es que eso mucha gente no lo sabe. Todos esos vídeos que se ven de cangales y vuelta con los cangales ¿eh? que hay distintos tipos en Turquía de perros y en Norteamérica que han cruzado calgao, cangal con no se sabe qué y luego cangal en México guardando las ovejas ¿qué, ¿Qué guardando las ovejas? y yo entro por ahí para adentro y me los llevo cualquier persona que sepa de perros esos no guardan dan dos ladridos yo he estado en la península viendo ganaderos y los, los mastines dan cuenta, lo que se llama dar cuenta, ¿no? Pegan cuatro ladridos, pero yo me quedo quieto me, y le hablo en tono cariñoso al perro y me viene hacia mí y yo voy caminando por ahí para adentro. Eso es un terminado. Pero eso no es un perro de guarda. Es un perro que da cuenta. ¿eh? Que diríamos avisa de que hay alguien. Y si usted lo manda, ¿eh? en caso de necesidad porque es un delincuente de cualquier cosa o que viene a cometer cualquier fechoría ese perro no va a defender porque no ha sido primero que no ha sido trabajado ni ha sido seleccionado para el, el, la finalidad que se pretende o sea, esa de, de, del ataque a un a un alguna traga, a un delincuente no es para el lobo esos cangales son para el lobo lo que pasa es que esos vídeos están encaminados a comercializar esos perros ¿qué ha pasado con los alabáis? bravura de cara a la, a, la, a la guardia y todo eso, es mentira no digo que no hay alguno la mayoría los caucasianos, la mayoría, lo mismo son perros para defender el, digo, al el ganado del lobo no es otra cosa Aquí yo he visto a los caucasianos, más de uno. Claro, los provocan y los provocan y el perro y tal, igual, pero luego resulta que no. El perro de presa canario si sí es de verdad de presa canario, sí, cuando es adulto. Pero no lo estropean desde cachorro. Hasta los tres años no es adulto. Yo prefiero un perro que tenga dos años para empezar a trabajar con él. Que no lo hayan estropeado, que no lo hayan maleado. Entonces, este, esto que estoy hablando ahora, le vengo dando yo vueltas y vueltas de hace muchos días, eh, o sea, para, para planteárselo a ustedes, a todos los que me quieran oír, y algunas personas probablemente no estén de acuerdo con lo que yo planteo, pero como le dijo Camilo José Cela a una periodista que, la, que lo entrevistó en televisión, eh, que le dijo, no estoy de acuerdo, don Camilo, con que... Dice, ¿y a mí qué me importa que estés o no estés de acuerdo? ¿Yo opino así? Pues eso mismo puedo decir yo, quiero decir yo. Yo lo, yo lo, lo interpreto así. Y yo lo entiendo así. ¿eh? Lo del perro. Lo importante es procura, o sea lograr que el perro reaccione como perro de guarda. de la mano de un buen profesional, y usted aprende a ver lo que tienen que hacer desde fuera. Lo importante es que el perro defienda ¿eh? la entrada. Eso es lo más importante. Dejémonos de películas. Eso que yo veo, por ejemplo, de los perros de presa en varios sitios, en España, en Portugal. En otros países, en Estados Unidos, en, en Brasil, y los perros allí mordiendo y vuelta a morder y persiguiendo. Eso está enfocado de cara a la venta, a la venta de los cachorros que quieren vender. atraer clientes que les compren los cachorros. Que yo no digo que no tengan necesidad de venderlos, que quieran venderlos, y yo los crío para vender. Pero cuidado, esos no son profesionales del perro no son profesionales del adiestramiento, son improvisados, que han aprendido ese jueguito para vender sus cachorros, porque de lo contrario nadie se los va a comprar. Me parece bien que quieran vender sus perros, pero el enfoque de cara al público, de cara al vídeo, de cara a las personas que van allí, no es lo adecuado. No lo es desde mi punto de vista y expongo mi punto de vista. ¿Eh? Me arriesgo a unas sabiendas ¿eh? de que alguna persona me podrá criticar o no estar de acuerdo. Bueno, pues argumenten a favor de su tesis. Pero no descalifiquen, sino argumenten. ¿eh? ¿Hay quien no le gusta al cantante no sé cuántos? Bueno, pues diga usted por qué. No le gusta. Yo soy melómano. ¿Sabe lo que significa melómano? Mucha gente lo sabe, ¿no? Bien, muy aficionado a la música. Y yo vivo con la música desde niño. Yo escucho música todos los días. Algunos me han preguntado, ¿y qué tipos de música...? todo lo que sea música yo lo mismo he escuchado desde hace muchos años muchísimos a Franz Liszt que a Bach, que a Mozart que a Beethoven, que a Chopin que música flamenca que hay mucha gente dice no, a mí no me gusta la música flamenca usted no tiene ni idea de música no, es que a mí no me gusta la música rusa es que a mí no me gusta usted no sabe lo que está hablando usted no sabe de música que dice rusa, es irlandesa o blues. Entonces, eh, tener los conceptos claros. ¿Cuándo se debe empezar a trabajar un perro y para qué? Yo quiero un perro para guarda y defensa. Mi territorio. Y además, le voy a enseñar monerías. Que haga esto, que haga aquello, que va. va. Vale, muy bien. Pero usted no le exija al perro lo que no le puede dar por edad. Yo, antes del año, nunca quise distraer un perro. En defensa, en primer lugar. Y luego veo yo la evolución, voy viendo si le va el ataque o no. Y esto no es un malinois de los buenos, los que se consideran buenos, porque son pirañas desde pequeños. Pues yo eso no lo quiero. Yo no quiero pirañas. Yo no quiero perros mordedores. Y lo que nos están mostrando constantemente con los perros de presa, ¿eh? Y venga, dale, y venga, y dale, y venga, y dale a morder. Pero usted no me está demostrando a mí nada. Usted no me está demostrando si ese perro está guardando o no. En su chalet, en su recinto industrial, en su grupo escolar cuando está cerrado que no hay alumnos, que está el perro de guarda. Y no quiero que sea un perro mordedor. Quiero que sea un perro disuasor, que se imponga. Y si es natural, mejor. Ese es el perro. Los perros de ganao majoreros, de calidad, los verdaderos, eso no los adiestraba a nadie. Todavía sí queda alguno por ahí, que todavía queda algo, no 100% de pura raza, pero sí que todavía conserva ese instinto de guarda. Eso es generación tras generación. Se hereda. Y los ejemplares que no tienen el instinto de Guadalajara no lo pueden transmitir a la progenie. No nos engañemos. Ya podemos enseñar el perro a morder. El American Pitbull muerde. El Bull Terrier de calidad muerde. El American Stafford. El Malinois. Sobre todo estos perros de presa. ¿Eh? No de pastoreo, porque el manilua es un derivado de pastor. Y el pastor alemán es derivado del pastor de pastores alemanes del siglo XIX. Bien. Pero lo que estoy hablando perro de presa: Pitbull, American Stafford, Bull Terrier, el English Stafford, el American Stafford. Eh, ya lo he men mencionado todos esos perros van al ataque bueno, todos un porcentaje muy alto pero luego con perros de guarda no sirven parecen cachorritos pero si los han provocado y muerden, luego son pirañas y yo no los quiero yo no quiero que mis perros de presa canarios sean así para nada que tengan instinto de guarda que tengan temperamento que tengan físico no gigantes ¿Eh? el estándar el estándar que un perro de presa no pesa es que no pesa más de 45 kilos ¿y qué? si el perro es de calidad que me den a mí ese y que se quiten el otro grande de 60 kilos. Ahora, si el de 45, 50, 55, 60, no sigamos, ¿eh? No sigamos. Con 55 kilos un perro de presa, ya es un perro, ¿eh? Y si es de calidad, chapó. Y el de 45, 48, 50 es de calidad, chapó pero la mayor parte no son de calidad. Los venga y dale, venga y dale, venga y dale, y el perro allí ¿eh? obsesionado porque le están ahí motivando, motivando, que eso no es lo que se pretende, al menos desde mi óptica, desde mi concepción de lo que es el perro de presagrario, agrario, ese no es, ese no es. Lo cual no quiere decir que no haya personas que estén en su pleno derecho de criar ese tipo de perro ya no, yo no, me, yo no me opongo simplemente yo lo que estoy planteando es que ese no es el perro de presa las funciones que ha venido cumpliendo desde el tiempo de las pechadas y antes eran perros de guarda y perros de carnicero y eso que se está viviendo ahora no se había dado nunca eso está todo fomentado por estos criadores sin escrúpulos ¿eh? que lo que van es a vender sus cachorros entonces ellos han descubierto el filón para los incautos el filón es que vean cómo atacan bueno, atacan quiero yo ver esos perros cómo van detrás de un ...hipotético delincuente... ...persiguiendo por un lado y por otro y parando... ...no atacando... ...no atacando... ...porque entonces es un verdadero peligro... ...yo no los quiero... ...yo no quiero que mis perros de presa se comporten aquí así... ...entonces... Eh, ...que quede claro... ...mi forma de entender el adiestramiento... De entender el perro de presa canario, ¿eh? de entender el mastín canario, mi forma de entender el perro de ganado majorero no es esa. Y a mí me parece que el rottweiler es lo mismo. Y el mastín napolitano, lo mismo. Lo que yo he expuesto, mi opinión, respetable como la opinión de cualquiera. Habrá personas que no están de acuerdo con respecto a lo que yo he dicho en el vídeo del Mastín Napolitano. Oiga, es mi opinión. Yo me dedico a la cría y venta de perros. Yo me dedico les, al estudio de los perros, de las razas. Llevo muchos años, conozco bien el tema. Y cuando yo me arriesgo a decir algo, procuro no equivocarme. Cuando yo digo lo que he dicho del Mastín Napolitano... He visto muchos mastines napolitanos y la verdad que desde mi punto de vista está la raza arruinada. Que habrá algún ejemplar, que hay un criador, que no lo sé, no lo sé. Y con respecto al, al cane corso, pues yo no quiero descalificar al cane corso como raza. Y yo lo que planteo es que es un derivado el mastín napolitano con otras cosas que le han metido después y que últimamente incluso le han metido Bullmastiff. Y le metieron Boxer, metieron togo alemán. Y sigue metiendo cosas. Oiga, con su raza cada cual puede hacer lo que quiera. Yo simplemente hago el análisis de una realidad. De una realidad con arreglo a mi conocimiento. Y cuando yo digo que el Cane Corso actual no tiene que ver con el Cane Corso, aquel Cane Corso de la fotografía de 1950, vamos, que me demuestren lo contrario. Y que este Cane Corso no tiene nada que ver con las fotografías, las esculturas, las del libro de que yo tengo aquí y otros, del cane corso de otros tiempos, que cazaban jabalíes, que eran perros, de... no tiene nada que ver, desde mi punto de vista. Lo mismo que he dicho, que el alano español actual no tiene que ver con los alanos españoles de hace un siglo. No solamente de hace un siglo, ni 50 años, de para atrás. ¿Eh? Y me parece que conozco el tema. Ahora, que hay personas que a lo mejor no conocen muy bien el tema y se aventuren a desautorizarme, pues bueno, oiga, usted puede decir lo que quiera, ¿eh? pero argumentenme con fotografías antiguas. Porque claro, eh... hace poco, mi hijo me mandó whatsapp de un cane corso que la propietaria me preciso una señora, no sé si es de Alemania o de no sé dónde que el perro está grado a de cadera codos limpios tiene buena boca la morfología un buen cane corso oiga, para quitarse el sombrero, señores eso es lo que hay que hacer. Eso es lo primero que le dije a mi hijo. Le dije, chapó. Eso es lo que tienen que hacer. Yo no voy a criticar el cane corso, eh, porque puede ser competencia del perro de presa canario que yo crío. No, no, para nada. Lo que yo digo del cane corso es que tiene futuro si se selecciona eh, salud y funcionalidad. Lo mismo que vengo diciendo desde hace muchos años con respecto al perro de presa canario. Y que las exposiciones caninas son la muerte del perro útil. Y la muerte del perro sano es no radiografiar ni codos ni caderas, no seleccionar buenas bocas, buena morfología... Instinto de guarda, temperamento. Eso es lo que yo le deseo al care corso. Créanme que es así. Y por mis manos han pasado mastines napolitanos. Yo sé de los defectos que adolecen y lo he estudiado en detalle. No solamente los que por mis manos han pasado. Y del bull mastiff lo mismo. No solamente los que por mis manos han pasado, que yo los he visto en vivo, en Inglaterra, en España, en Gerona, en Olot. Bullmastiff americano. Se cargan las razas, no las seleccionan. Salud, funcionalidad, no señor. Lamentablemente el enfoque es el equivocado. Eso es negativo. Lo positivo es lo contrario. yo me planteo la opción positiva. Esa es la que yo preconizo. En todas las razas. Todas. Los podencos, cuya razón de ser son la caza de conejos... Si no cumplen con su función, es la ruina del podenco canario, es la ruina del podenco ibicenco. Lo que pasa es que con los podencos canarios se caza, y con los podencos ibicencos se caza, y con los podencos andaluces se caza, y con los podencos portugueses. Ahora, cuando lo sacan de ahí, la selección ya no es para el fin que fue creada. Y los mastines españoles... Que yo amo los verdaderos, los funcionales, los sanos. Son parte de nuestra historia, de nuestro pueblo, de mi pueblo. Mi padre leonés y yo catalán, porque nací y me crié en Cataluña. No me quería en león, pero sí que he vivido lo que es lo español, lo leonés, lo extremeño. Yo he estudiado todo eso mucho en el campo, entre ganaderos. Yo he estado suscrito a la revista Carlanca durante años. No es una cosa nueva para mí. Y sigo estudiándolo yo lo que hablo no es defendiendo mi negocio no estoy hablando de perros como yo lo veo y muchas veces me callo ciertas realidades para no herir susceptibilidades cuando yo digo que el mastín portugués y el mastín español es lo mismo, tiene el mismo origen, y que es básicamente de lo, del mastín español, pero el portugués dice: no, no, no, no, estos son nuestros mastines, los portugueses. Bueno, si usted lo dice, son lo mismo. Ustedes van a Portugal y estudien la fauna. Por ejemplo, las reses bravas de Portugal. La mayor parte de ellas descienden de, de ganaderías españolas, pero criadas en Portugal durante generaciones. Pero los ganaderos, porque yo lo sigo, yo lo sigo, el caballo lusitano que yo he oído a un ganadero lusitano, de criador de ganado, digo de caballos lusitanos, que dice de el caballo milenario portugués, este señor no sabe lo que está hablando. Y por ese motivo dice esa estupidez. Estupidez porque es una estupidez. Bueno, pues porque cuando uno estudia el origen del caballo lusitano, se percata, pero hay que estudiarlo. Hay que leer a Juan Carlos Altamirano. Toda la documentación que aportan sus libros cuando estudia el origen del caballo lusitano. Y hay que leer a Juan Carlos Altamirano cuando uno quiere saber algo de lo que es el origen del caballo español y del caballo cartujano. El estudio es muy importante. El problema es que la mayor parte de la gente que se dedica al caballo ¿eh? y a los perros, adolecen todos de los mismos defectos. Y se incurre, se cae en ese nacionalismo ¿eh? de filosofía de campanario. ¿Eh? Esto es lo nuestro de aquí. No, no, y hay que justificar, sí, el caos de Castro Laboreiro de Portugal, es imposible que haya, que haya eh, sido generado en Castro Laboreiro de unos perros que en un, con una punta de vacas, que unos portugueses compraron en Galicia un parte de Castilla ahí limítrofe bien, entraron a en Portugal con los perros incluidos y ahí empieza a reproducirse y el castro laboreiro, castro laboreiro bueno, pues hay quien en un comentario eh, cuestiona lo que yo digo perdone usted usted no está documentado me parece a mí y no se ofenda, por usted, ni usted, no se ofenda de eso ni usted ni nadie yo argumento con algo que yo he estado allí estudiando. Lo dice, no, porque eso no es base. Sí es base. Claro que es base. Claro que es base. Los perros que se trajeron aquí, los primeros perros no creo que fueran muchos, en Lanzarote y Fuerteventura, en, do, en 1404. ¿Cuántos pudieron traer? Caballos y otros animales. Y ahí vinieron los primeros perros. Pero de ahí empieza a reproducirse, ¿eh? como en Portugal, con una punta de vacas. ¿Cuántos eran los perros? seis siete ocho Y a lo mejor en alguna otra ocasión llegó alguno más del mismo origen. Y luego últimamente se le ha metido, por eso aparecen los espolones. Y ya el prototipo racial últimamente, en las últimas décadas, ha ido cambiando. ¿Qué es portugués? Sí, yo soy catalán y español. Mi padre leones. Y mi madre aragonesa, de Teruel. Pero soy tío en Barcelona, desde pequeñita. Ah, pero es que yo tengo que ser catalán de origen genético catalán. Como ese youtuber que pensaba que era catalán, resulta que de catalán no tenía nada. Sino de, de Bulgaria. Eh, o Yugoslavia, de Italia y de no sé dónde. ¡Uy, qué sorpresa! Entonces, todo esto que yo planteo, siempre relacionado con los perros, y traigo a colación lo de los caballos, buscando símiles, ¿no? Pues yo lo hago con toda mi buena intención y con arreglo al conocimiento que yo tengo del estudio de las razas y del trabajo con las razas, ¿eh? Y cuando yo he ido expresamente al norte de Portugal, a Castro Laboreiro, ¿eh? para estudiar la, la raza portuguesa, que luego yo me he dado cuenta por internet que hay distintas razas portuguesas eh, de vacuno, ¿eh? a estudiar a ver qué diferencia había entre la rubia gallega y la portuguesa. Pues en ese mismo viaje, en esos mismos días... Fui a por lo del Castro Laboreiro, por lo que me había dicho Agustín López Melo. Y no tenía que ver con el perro majorero. No, es otro perro. Porque en la península había distintos tipos de perros. Razas que se han perdido. ¿Eh? Está muy documentado tanto de perros perdiceros, había una variedad de perros tremendo, por todos los pueblos que habían ido, entrado en la península ibérica, y perros que habían llegado de fuera, los perros de toro, los alanos, que eran los alanos, todavía no estaba muy claro lo que era el alano, que si era galgo con, con perro de presa, que si era... Bueno, es igual, términos que se han ido conservando en el tiempo, pero los perros fueron quedando por, por, por el camino han quedado como cosa histórica pero otros se han mantenido como los mastines españoles y fíjense ustedes las similitudes que hay entre los mastines grosso modo, como dicen los italianos ¿eh? en su conjunto los portugueses los españoles y los de arriba de Turquía fíjense esos alabay, digo, esos cangales ¿eh? cuando los meten en la península ibérica cuando los llevan a México, que ya no llevan las orejas cortadas y tal, y usted los observa, ustedes los observan y dicen, anda, pero si estos son mastines, son del mismo que y ya lo escribí hace muchísimos años, y luego he hecho vídeos que he dicho, es que estos perros vienen de allá, no son originarios de la península ibérica, son originarios en unos probablemente cientos, ...quizá miles de años... ...sí de ahí... ...pero vinieron de allá... ...como gran parte de la población humana... ...que descendemos... ...de allá... ¿Eh? ...sobre todo... Eh, ...por la línea paterna... ...los estudios genéticos... ...lo confirman... ...yo tengo un 89,2% de ibérico... ...y yo, ya me había dado en otro... ...en otro estudio genético... De origen europeo, claro, europeo es del Estrecho Gibraltar hacia arriba. Yo tengo un 89,2% de, de ibérico. No es español, ni portugués, ibérico. Y luego tengo un porcentaje de askenazi, europeo también. Nada que ver con los semitas, nada que ver con Oriente y una parte de Alemania del norte y oeste de Alemania pequeña pero la tengo vale. pues hoy en día con la genética se sabe todo eso y como he dicho en más de un vídeo con los estudios genéticos iremos descubriendo muchas cosas y entonces dejaremos los prejuicios, esos nacionalismos los iremos dejando a un lado que eso es la falta de conocimiento pero la genética hoy en día está demostrando muchas cosas entre la población humana ¿Eh? pues nada más, o sea los perros yo siempre para empezar a trabajarlos los que yo crío aquí que yo crío para mí yo no les enseño ni a sentarse siempre los trato con cariño los acostumbro al sonido de mi voz y mi silbido y yo soy cap para ellos una especie de Dios una vez, bueno más de una vez mi hijo Manuel me ha dicho me dice, y ya de pequeño dice, es que los perros siguen, eh, sienten devoción por ti están conmigo, están con no sé quién pero cuando tú apareces, pum, se van contigo claro yo soy el líder que los trata bien desde pequeñito les doy de comer les doy biberón cuando hace falta cuando son muy pequeñitos y yo siempre los trato con mucho cariño y donde quiera que yo vaya es como si yo fuera el padre, la madre, todo ellos no entienden de propiedad ellos no entienden de amos. Ellos están vinculados a mí, ¿eh? de forma instintiva, afectiva. Entonces yo los dejo, que crezcan. Y luego cuando ya tienen su edad, yo ya tengo un claro concepto de cuál es su carácter. Pero ya desde pequeño lo voy viendo. Después empiezo a trabajarlos. Pero no les estoy sometiendo ahí, que no es un juguete, es un perro. Pues nada, eh, este es el vídeo que quería hacer hoy, eh, pongan un perro de presagrario en sus vidas, de selección, de calidad, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Un cordial saludo.